Hoy en Tiempo de Misterio vamos a hablar de espiritismo con uno de los mayores especialistas en el mundo, el Dr. John Aizpurua. El espiritismo hasta hace muy poco tiempo me ha causado una gran repulsión por el desconocimiento y la desinformación que hay respecto a lo que verdaderamente es el espiritismo. Aún recuerdo en el 2012, cuando una amiga, sabiendo de mi incipiente introducción al mundo del misterio, me regaló el libro, EL LIBRO DE LOS ESPÍRITUS, de Alan Kardec. Debo reconocer que si bien agradecí el regalo, no me hizo especial ilusión. De hecho tras una ojeada de unos pocos segundos, lo desterré al estante de mi biblioteca de libros para donar. Mi impresión sobre el espiritismo era la reunión de jóvenes alrededor de un tablero ouija intentando comunicarse con fantasmas, la de un grupo de buscadores de fantasmas que se colaban en cementerios o lugares abandonados con la intención de grabar a una entidad con una sábana blanca. Pensaba que el espiritismo tenía a su vez una connotación demoníaca, que su posible contacto era con entidades malignas. Creía que un espiritista era un vidente o un tarotista o un brujo rodeado de amuletos. También pensaba que eran unos mediums estafadores que decían poder contactar con tus familiares por un módico precio pensaba que los espiritistas eran devotos de alguna religión, o una agrupación ocultista dedicada a prácticas mágicas, supersticiosas o satánicas. En fin, reconozco que todas las connotaciones adversas y erróneas existentes sobre el espiritismo eran las que yo creía. Todo cambió a partir del año 2017 a raíz de estudiar la vida del médium y transcomunicador Marcello Bacci, el cual hablaba del espiritismo en otros términos, alejados de las creencias distorsionadas que yo tenía. Pensé en comprarme algún libro que hablara del espiritismo, pero entonces recordé el libro que me regaló mi amiga y que había empolvado en mi biblioteca, precisamente el que se considera el libro más importante sobre espiritismo el libro de los espíritus de Alan Kardec. Aún algo reacio pero decidido, empecé a leerlo con atención y con la mente abierta, y sencillamente me quedé boquiabierto, nada que ver con los prejuicios y falsas creencias que yo tenía. Lo devoré en pocos días y decidí comprarme algún libro más dedicado a la temática espírita. ¿Casualidad o no? Mi pareja y yo decidimos visitar una librería de libros de segunda mano que hay en el pueblo donde resido. Ahí encontramos un libro titulado Tratado de Espiritismo, que me llamó la atención porque estaba escrito por un economista y psicólogo venezolano llamado John Aizpurua. Fue otro gran descubrimiento, no ya por el detenido examen que hacen este libro sobre la doctrina espírita, sino porque me dio la impresión que el profesor John Aizpurua rebosaba sabiduría y humildad. Empecé a leer varios de sus libros, a ver y escuchar sus conferencias, y sí. Me hice un gran seguidor y admirador de John, posiblemente una de las personas más eruditas que he conocido. Se podrá estar de acuerdo o no con él, pero de lo que no tengo duda alguna es de su gran honestidad, su excelente erudición y educación, su equilibrada visión ético-moral sobre los actos, sobre la vida, un libre pensador que te hace pensar. Es por ello que me siento muy emocionado y es un gran honor y privilegio poder entrevistar en unos minutos y para tiempo de misterio al Dr. John Aizpurua. Pero antes, para situarnos, para aquellos que desconozcáis el espiritismo, os dejo con una breve introducción. La comunicación moderna con los espíritus comenzó en 1848 en Hydesville, Nueva York, con las hermanas Fox, después de que afirmaran ser testigos de una serie de fenómenos paranormales, comunicaciones con los espíritus a través de un código de golpes que recibían a las preguntas que las hermanas formulaban. A partir de entonces se originó en Norteamérica un movimiento denominado espiritualismo moderno, que se trasladó a Europa, especialmente en Francia, Inglaterra, Italia, Alemania y España. Empezaron a proliferar los mediums intermediarios entre los muertos y los vivos, que se servían principalmente para sus comunicaciones del trance, las mesas parlantes, la escritura automática y la planchette, precursora del tablero Ouija. El espiritismo como tal es una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX, cuyo máximo exponente fue Hippolyte León Denizard Rivail, o más conocido como Alan Kardec, que fue un reputado profesor, filósofo y escritor francés, que durante 15 años de rigurosa labor investigativa y experimental, se decidió a recopilar, analizar, seleccionar y sintetizar las enseñanzas transmitidas por muchos espíritus de reconocida superioridad moral e intelectual,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 Uno de los objetivos del espiritismo es demostrar de manera objetiva, racional y científica la realidad de la existencia y supervivencia de los espíritus, de la vida en el mundo espiritual, de sus relaciones con el mundo físico y de las leyes que rigen los fenómenos espirituales. Alan Kardec decía, apliqué a la nueva ciencia como lo había hecho hasta entonces con las demás, el método experimental, sin aceptar nunca teorías preconcebidas. Observaba con atención, comparaba, deducía las consecuencias, buscaba desde los efectos, buscaba remontarme hasta las causas mediante la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos, admitiendo una explicación como verdadera sólo cuando podía ella resolver todas las dificultades de la cuestión. Desde el principio comprendí lo serio de la exploración que iba a emprender. Entreví en tales fenómenos la clave del problema tan oscuro y controvertido del pasado y porvenir de la humanidad. La solución de lo que había yo buscado toda la vida era una palabra, toda una revolución en las ideas y creencias, de modo que había que proceder con prudencia y no de modo ligero. Había que ser positivista en vez de idealista, a fin de no dejarse llevar por las ilusiones. El espiritismo, desde el punto de vista de Alan Kardec, tiene por base las verdades fundamentales de todas las religiones, Dios, el alma, la inmortalidad, las penas y las recompensas futuras. Algunos de los principios del espiritismo contenidos en sus obras fundamentales son la existencia y unicidad de Dios como primera causa inteligente, la existencia de espíritus, seres individuales creados por Dios, que son los seres inteligentes de la creación y que pueblan el universo fuera del mundo material. La comunicabilidad espiritual. El ser humano puede comunicarse con espíritus desencarnados a través de la mediunidad. La ley de la causa y efecto, según la cual nuestra condición actual es el resultado de nuestros actos y decisiones pasadas. La reencarnación que sería el proceso natural que permite al espíritu volver a encarnar como humano con el fin de evolucionar. La pluralidad de mundos habitados, donde la Tierra no es el único planeta con vida en el universo, el espíritu encarna en diferentes planetas, progresando en todos los aspectos. La responsabilidad individual, el espíritu es quien antes de encarnar, elige las pruebas y circunstancias por las que pasará. La igualdad espiritual, Dios no privilegia a ningún espíritu, creándolos a todos simples e ignorantes, pero destinados invariablemente a la perfección. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. El Dr. John Aizpurúa es una de las figuras más relevantes del panorama cultural venezolano. Nació en noviembre de 1949 en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Aunque de ascendencia vasca, es economista y psicólogo clínico, catedrático de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, y exdirectivo del Colegio de Psicólogos de Venezuela, miembro del Círculo de Escritores de Venezuela y de la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina, fue fundador y director de la Escuela de Parapsicología de la Universidad de la Tercera Edad de Caracas, siendo la primera universidad de habla hispana que ofreció una licenciatura en parapsicología. Es miembro de la Asociación Iberoamericana de Parapsicología y de la Parapsicological Association, que es la asociación parapsicológica más importante del mundo. Al profesor Jonathan Purúa se le considera una de las figuras más destacadas del movimiento espírita mundial. Fue fundador de la revista Evolución, dedicada a la cultura espírita. Ejerció la presidencia de la Confederación Espírita Panamericana, CEPA, entre 1993 y 2000. Y desde 1974 es presidente del Movimiento de Cultura Espírita CIMA. Ha escrito los siguientes libros. Aplicaciones de la hipnosis clínica. Historia de la parapsicología. Tratado del espiritismo. Los fundamentos del espiritismo. El espiritismo y la creación poética El pensamiento vivo de Porteiro Arquitectos de la libertad americana Espiritismo, magnetismo e hipnosis John es un excelente orador y conferenciante. Ha dictado más de 4.000 conferencias en países de América y Europa de diversas temáticas. Ha participado en centenares programas de radio y televisión tanto en América como en Europa. Ha conducido programas de radio y televisión. Actualmente presenta los programas de radio Valores del Espíritu y Grandes Biografías en Unión Radio. Tiempodemisterio.com En Busca de la Verdad Buenas tardes, John. Estamos encantados de tenerte aquí en Tiempo de Misterio y muy felices de poder charlar un ratito contigo. Buenas tardes, Raúl. El gusto también es mío. Estoy encantado, he tenido referencias de ti, de tu trabajo y por eso accedo con enorme gusto y mucha tranquilidad en la idea de que pueda ser útil lo que yo ahora pueda comentar a las preguntas que tú formules. Me gustaría, John, empezar esta entrevista con la siguiente pregunta, que seguro te han formulado en numerosísimas ocasiones, y es ¿por qué te dio por estudiar los temas parapsicológicos y más concretamente el espiritismo? Mi experiencia es muy, muy particular, porque algunas personas se acercan al espiritismo porque se le han producido experiencias dolorosas en su vida, sean enfermedades, eh, sean experiencias cercanas a la muerte, incluso sean situaciones eh, por la pérdida de seres queridos, con el deseo de comunicarse con ellos, aflicciones morales, depresiones, crisis personales o familiares o existenciales. En mi caso, nada de eso. Yo tenía unos 17 años de edad. Era un estudiante que terminaba la secundaria en Venezuela ya desde hacía algunos años había roto con el modelo religioso dominante. No me satisfacían los dogmas religiosos. Me colocaba en una perspectiva bastante laica y casi atea. Y además, con, pues, con, como era obvio en los años 60, una tendencia política con inclinaciones marxistas. De modo que cuando yo vi un cartel en una calle de una ciudad venezolana llamada Maracay, donde pasaba una temporada, invitando a, a que se escuchara un expositor que iba a hablar sobre espiritismo, mi primera reacción fue de enfado, de incomodidad, de cómo era posible que una superstición, de esa naturaleza pudiese estarse invitando a las personas a una conferencia. Tenía ese prejuicio, ese preconcepto, fui a la conferencia pensando que me iba a encontrar en ese lugar un centro espiritista, un sitio oscuro, lúgubre de catacumba, donde el que, las personas que estaban allí un tanto histeroides o, o lerdas, por lo menos de entendimiento, se decían por medio de trances o empleando prácticas de charlatanería o ritualismos, comunicarse con los muertos. Esa era mi idea. Cuando llegué, la primera sorpresa que me llevé Fuera de encontrar un auditorio absolutamente limpio de imágenes o de objetos o de fotografías, con una mesa donde una, un grupo de personas dirigía la reunión y un expositor que en esa oportunidad hablaba de evolucionismo y combinaba a Darwin con Kardec y hablaba de Heckel, hablaba de Jeley, hablaba de Oliver Lodge, la evolución biológica y espiritual. Y me sorprendió porque esa conferencia no se correspondía con la visión que yo tenía de espiritismo. Bueno, por supuesto, eso no me convenció en absoluto, pero reconocí que debía cambiar mi primera apreciación de lo que era el espiritismo o lo que era un centro espírita. Al terminar la conferencia y otorgarse el derecho a hacer preguntas, pues sucumbí a, a la tentación de levantar mi mano, hacer una pregunta y más que una pregunta formulé una verdadera admonición le dije que me parecía esto una superstición que me parecía una charlatanería que en tiempos de, de la cultura ya de mediados del siglo XX eso no se correspondía ni con la ciencia ni con el pensamiento racionalista moderno bueno, aquel buen señor tuvo la inteligencia de darme una respuesta, de alguna manera me estremeció, porque él me dijo, mira muchacho si tú tan mal te expresas del espiritismo, si estás tan en desacuerdo con sus principios, es porque lo has leído y lo has estudiado, porque nadie puede estar en desacuerdo con aquello que no conoce. Pues obviamente me descolocó, aunque yo a mis 17 años lleno de irreverencia, como es normal a esa edad, le dije que no solamente no había leído, sino que no hacía falta leerlo para estar en contra. En resumen de esto, este amigo, este señor, me dijo que al terminar la conferencia, él quería obsequiarme un libro. Que lo único que me pedía es que lo leyese, que lo anotase, que lo subrayase, y que en el tiempo que yo quisiera, él me invitaba a que yo volviera al Centro Espírita y diera una conferencia allí pública en contra del espiritismo. Él me dice, para que de esta manera nos liberes a todos de esta superstición. Por supuesto, al final de la reunión me entregó el libro Los Espíritus de Alan Kardec. Yo me lo llevé a casa, empecé a leerlo, a anotar, subrayar, criticar, pero poco a poco me fui dando cuenta que algunos conceptos de Kardec eran mis propias opiniones. En definitiva, nunca se dio esa conferencia en contra y paulatinamente me fui adentrando en el estudio de Kardec luego de otros autores de su época y posteriores, y poco a poco me fui sintonizando con la idea espírita y luego, unos tres años después, vinieron, en aquel centro espírita, vinieron las primeras experiencias mediúmnicas, psíquicas, que poco a poco me fueron llevando a una convicción que hoy, 50 años después, la poseo en mayor medida en cuanto a convicción en los principios básicos. Lo que no significa, incluso hoy en día tengo más dudas que las que tuve en mi etapa de mayor fervor devocional por el espiritismo. Para ir entrando en el tema de la entrevista, creo que sería interesante que definiéramos primero qué es el espiritismo y dónde nace. Estoy convencido de que se trata de una filosofía. Una filosofía en tanto en cuanto es un intento de brindar unas respuestas ante preguntas fundamentales acerca de Dios, de la creación, de la evolución, del universo, de la realidad física y espiritual, del sentido de la existencia y una respuesta a las clásicas preguntas de dónde venimos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, y yo agregaría otra pregunta, no sólo a dónde vamos, sino a qué vamos también. Todo corpus de ideas, organizado, que intente brindar respuestas a esas preguntas, cuales quieran que sean esas respuestas, constituye un pensamiento filosófico. De modo que el espiritismo es una filosofía que tiene o intenta tener una fundamentación experimental de orden científico y esencialmente tiene una propuesta ética y moral para la transformación personal y también, en consecuencia, para la transformación social. Kardec definió el espiritismo de esta manera. Es la ciencia que estudia el origen del espíritu, su naturaleza y su destino y las relaciones entre los espíritus desencarnados y los encarnados. Kardec la definió como una ciencia porque en el pensamiento del siglo XIX, eh, donde predominaba sobre todo en Francia, la cultura del llamado espiritualismo racional, todo aquello que tuviese visos de investigación y de algún corte experimental era una ciencia. Hoy en día, ya desde una perspectiva epistemológica, no es tan sencillo definir un conocimiento como científico. Hoy los requisitos son mucho más precisos y severos. Por eso yo prudentemente suelo definir al espiritismo como una filosofía que tiene algún respaldo científico y, sobre todo, posee una gran proyección moral. Entonces, quizá no es del todo acertado considerar al espiritismo, como lo hacía Lancarde, como una ciencia, sino más bien como una creencia. Personalmente, yo no defino al espiritismo, al menos, salvo alguna que otra vez que lo hacemos de un modo simplificador. El espiritismo como una ciencia. Es así en tanto en cuanto el espiritismo posee una metodología experimental que le permite sustentar sus teorías. Por ejemplo, la mediunidad, la práctica la mediunidad, es un recurso experimental para la comprobación de que los espíritus desencarnados se manifiestan. Y el estudio la, de fe, del fenómeno mediúnico, la evaluación de las comunicaciones, el estudio del perfil psicológico del medium, todo eso hace que, a un intento de exploración científica del fenómeno. Ahora, digo yo, eh, lo había dicho antes, epistemológicamente, los requisitos que se exigen a una disciplina para ser considerada en rigor una ciencia, yo no los aplicaría al espiritismo. Y prefiero hablar de una filosofía de corte científico y de profundas consecuencias morales. La otra palabra, creencia, también posee un marco de subjetividad Toda persona tiene creencias. Eso lo estudiamos los psicólogos en la programación neurolingüística. Creemos en nosotros e invitamos a que creamos en nosotros. La psicología positiva nos dice no puedes creer en el mundo si no crees en ti. Creer en nosotros, creer en la vida, creer en que el destino de la humanidad es positivo y no apocalíptico, creer en las fuerzas creadoras del ser humano, creer que poseemos una trascendencia espiritual, es aceptable allí la palabra creencia. Ahora, si la ligamos al sentido estrictamente dogmático, al sentido de la ceguera en cuanto a lo racional, obviamente esa creencia puede ser negativa. Es como, por ejemplo, hoy en día tenemos todavía el terraplanismo. Ahí, según tengo entendido, todavía hay unos 25 mil integrantes en Inglaterra y en el mundo de esas sociedades de la Tierra plana que afirman con la mayor tranquilidad que la Tierra es plana. Bueno, allí hay una creencia, en mi opinión, anticientífica, pero es una creencia. Ese tipo de creencias negativas igual se pueden aplicar en algunas partes del esoterismo y del propio espiritismo, igual que el catolicismo, de cualquier religión, de creencias que en nada contribuyen al pensamiento positivo, a la evolución humana, a los valores del estudio, del trabajo, del cultivo de la ética, eh, de las virtudes. Yo creo que, que eso, esa, ese sentido de la palabra creencia es el que no tenemos que sea correcto aplicarlo al espiritismo. ¿Qué diferencias hay entre espiritismo y espiritualidad? Muchas. Eh, si tú me permites, yo agregaría otro término. Podríamos establecer las diferencias entre espiritismo, espiritualismo y espiritualidad. Y estas diferencias no son un juego semántico, es mucho más, porque obedecen a tres definiciones diferentes. Espiritismo, como hemos dicho, es una filosofía con unos postulados básicos. En este caso, la idea de Dios, la idea del espíritu, la preexistencia del espíritu antes del nacimiento, la sobrevivencia del espíritu después de la muerte, la evolución espiritual continua, la reencarnación o vidas sucesivas, la mediunidad o comunicación entre el plano desencarnado y el plano encarnado por las facultades de los mediums y la pluralidad de los mundos habitados. Esos son los principios básicos del espiritismo. Espiritualismo es una concepción filosófica general que parte de la premisa de la preeminencia de un principio espiritual por encima de la realidad material. Por lo tanto, filosóficamente hablando, espiritualismo es lo antagónico de materialismo. El materialismo estaría en un polo y el espiritualismo en el otro. Kardec era un pedagogo con textos publicados, había hecho estudio de filología. Él se había dado cuenta que para la corriente de pensamiento que nacía con él, y que él definía con el neologismo espiritismo, la palabra espiritualismo era muy genérica, porque, por definición, un católico es espiritualista. Todo cristiano es espiritualista. Un maometano, igual que un judío, un budista, un hinduista, también son espiritualistas. Entonces Kardec, con mucho acierto filológico, dijo, todo espiritista es espiritualista, pero no todo espiritualista es espiritista, lo cual constituye pues un razonamiento absolutamente correcto y fácilmente entendible. De modo que el espiritualismo también es la filosofía general que tiene como elemento central la idea del espíritu, solo que cada corriente espiritualista tiene sus propias definiciones, su propia óptica para examinar lo que es lo espiritual el espiritismo es una de ellas dentro del árbol espiritualista el espiritismo es una rama y la palabra espiritualidad ya no es una teoría ya no es una concepción filosófica es una praxis la espiritualidad designa un estado mental un estado de conciencia y un estado conductual es decir un pensamiento y un comportamiento ante sí mismo, ante Dios y ante la vida. Por lo tanto, la espiritualidad, si por tal tomamos convencionalmente un grado evolutivo en el orden moral, la espiritualidad no es directamente proporcional a ninguna creencia religiosa o espiritualista. Se puede tener una amplísima espiritualidad y mostrarla en la vida cotidiana sin que eso dependa de la filosofía que se tenga. En general, nosotros pensamos que el espiritismo contribuye con la espiritualidad de quien es adepto, pero no siempre ocurre así. Y no digamos de cualquier creyente, de cualquier doctrina religiosa o esotérica. Y yo me atrevo a decir que personas que son profundamente materialistas, en el sentido filosófico de la palabra, no confundir materialismo con hedonismo o con mercantilismo, un materialista, que esa sea su manera de entender la vida, puede ser una persona humanista, profundamente ética, y que puede, aunque la palabra no le agrade, puede mostrar en su vida una enorme espiritualidad. De modo que espiritismo, espiritualismo, espiritualidad, si bien hay un nexo entre los tres términos, se pueden identificar por separado cada uno. He leído y he escuchado en varias ocasiones, quizá por desconocimiento, que hay personas que consideran que el espiritismo es una religión o incluso una secta. Bueno, mi posición es sumamente clara en mis conferencias, en mis libros. Yo planteo lo que entiendo que, el, que estuvo en el ánimo de Kardec y de la escuela espírita francesa, que es la escuela original. El espiritismo fue clarísimamente presentado como una filosofía y no como una religión. Sobre esto hay un gran debate en el movimiento espiritista hasta el día de hoy, desde los propios tiempos de Kardec, porque posiblemente le haces esa, esta pregunta a otro espiritista kardecista y puede quizás responderte que el espiritismo es una religión, aunque no en el sentido eh, convencional en tanto en cuanto no posee sacerdocio, altares, ritos, templos, libros sagrados. Pero lo que está en el trasfondo de esto no es solo ese aspecto ceremonial que obviamente el espiritismo no posee. Lo que está en el fondo de esta pregunta es un asunto conceptual. Una religión y yo no tengo, no participo de una tendencia antirreligiosa ni mucho menos la examino antropológicamente, culturalmente, socialmente y también desde el punto de vista espiritual. Una religión es una creencia que atiende esencialmente a un camino para el conocimiento que es la fe, y la fe se fundamenta en la aceptación acrítica de ciertos principios. Por ejemplo, en el caso de nuestra cultura católica que es la dominante en nuestro medio occidental, cuando un católico admite, por ejemplo, la propia virginidad de María y por lo tanto a Jesús como encarnación de Dios en la tierra y que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma, eso tiene que aceptarlo por una fe en la cual la racionalidad y la crítica deben dar paso a la fe, a la creencia. Entonces el espiritismo parte de una vía hacia el conocimiento distinta que Kardec la formuló en la vía racional, si un conocimiento es verdadero, tiene que ser ontológicamente accesible a la razón. Si no es capaz de soportar el análisis crítico de la razón, o si está a sus espaldas, no puede llamarse una filosofía científica. De modo que el espiritismo surge claramente como una propuesta no religiosa. Kardec era un hombre laico, racionalista, librepensador, eh, un ilustrado de su tiempo, y así lo concibió. Y la mayor parte de los autores de la escuela europea, incluyendo autores españoles, italianos y luego latinoamericanos, se mantuvieron en esa forma de pensar. Ahora, en la evolución del movimiento espiritista han surgido muchas influencias. En tiempos de Kardec, por ejemplo, contemporáneo con él, un espiritista llamado Jean-Baptiste Roustain, que introdujo a través de un libro la idea extraña de que Jesús, por ejemplo, no era, como decía Kardec, como diría Renan, como diría cualquier ilustrado, que Jesús era un espíritu de altísima evolución, pero un ser humano. Y Kardec agregaba que había llegado a ese nivel, producto también de una evolución a través de múltiples reencarnaciones. Bueno, Rustein decía que no, que Jesús no tenía cuerpo físico, que era un agénere, que era un peri-espíritu, y que por lo tanto todos los acontecimientos de su vida eran como una especie de pantomima, de simulacro. Bueno, Rustein creó, a través de su libro, creó la fórmula del espiritismo cristiano. Y así como Rustein, hasta nuestros días, han aparecido autores, mediums, espíritu, a través de mediums, afianzando el concepto, del espiritismo como religión cristiana. En nuestro pensamiento, y conmigo participa un gran movimiento mundial llamado CEPA, Asociación Espírita Internacional CEPA, que por cierto vamos a tener un congreso mundial en octubre aquí en España, en la ciudad de Salón, pues en ese movimiento que se define como de espiritismo carrecista, laico, racionalista, humanista, librepensador. En ese pensamiento espiritista, obviamente no tiene cabida la idea del espiritismo como religión. Esto no significa que no sepamos apreciar desde el punto de vista cultural, histórico, antropológico, el papel jugado por las religiones, tanto en un sentido positivo para brindar consuelo a las personas, como también en un sentido político para ejercer el poder mediante el dominio de las conciencias. Pero en definitiva, el espiritismo no es una religión y menos aún menos aún una secta, porque ya una secta es terminológicamente una expresión mucho más peyorativa, porque la secta ya en propiedad posee unas características de ser un grupo pequeño que se aísla del mundo generalmente mesiánico, dirigido por alguien que se atribuye poderes sobrenaturales, que recluye a sus seguidores para aislarlos de la contaminación del mundo y, sobre todo, les exige obediencia ciega a sus dictados. Obviamente, el espiritismo, que no tiene centros de poder, que nadie en el espiritismo es imprescindible, que no hay jefes, ni caciques, ni mesías, ni gurúes, que no hay ni encarnados ni desencarnados quienes tengan la posesión de la verdad y que mucho menos un espírita se aísla del mundo social, sino que al contrario, el espírita debe participar en la sociedad y vivir en ella y nutrirse de ella y apoyar las conquistas de la sociedad. Además, que no hay ningún tipo de lucro en el espiritismo, obviamente no tiene ningún ingrediente ni elemento de lo que pueda ser considerado una secta. Tiempo de misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com. En busca de la verdad. Para los espiritistas existe el cielo, el infierno, el purgatorio, los ángeles, los demonios. Existen, en cuanto palabras, a la luz de la teología, para hablar de eso. Existen en la creencia de los creyentes. Ahora, ya ontológicamente, eh, a la luz del espiritismo y desde los tiempos de Kardec, ya eso se planteó, el, el destino del espíritu después de la muerte es un plano de, de humanidad invisible relacionado con el nuestro, donde después de nuestra desencarnación vamos allí y no dejamos de ser quienes somos. Seguimos siendo nosotros mismos, seres humanos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. De modo que el, podría hablarse metafóricamente del cielo como una, un estado de conciencia del espíritu que recibe la satisfacción de sus buenas obras, de haber cumplido una existencia muy positiva. Y de, dejaríamos para la palabra infierno aquel estado de sufrimiento moral en el cual, por el remordimiento, o por otras situaciones, un ser espiritual desencarnado podría sentirse eh, avasallado, podría sentirse hundido, deprimido, aplastado moralmente como consecuencia de una visión de sus propios actos negativos en la Tierra. En ese sentido casi metafórico, el espiritismo asumiría lo del cielo y el infierno como estados de conciencia positivos o negativos. Y ya lo de purgatorio y limbo, fueron inventos posteriores conciliares para poderse explicar situaciones como estas. Por ejemplo, ¿qué pasaba con los niños? Las criaturas que a muy tierna edad, de días, de semanas o de meses, fallecían. Si una criatura fallece sin haber tenido ninguna ocasión de mostrar una inclinación positiva o negativa, sin haber prácticamente tenido oportunidad para vivir... Y si esta es la única posibilidad de existencia que tiene, ¿a dónde iría? ¿Al cielo o al infierno? ¿Al cielo sin méritos y al infierno sin razones? Inventaron un limbo para poder asumir esa situación. Pero obviamente, Raúl, obviamente, el solo hecho de encontrarse en ese conflicto teológico demuestra que hasta el día de hoy la teología no tiene respuesta a la siguiente pregunta. Si tú y yo, igual que millones de personas en todos los tiempos, hemos tenido oportunidad de vivir décadas, muchas décadas, en las cuales hemos tenido experiencias amargas, dulces, positivas, negativas, en fin, hemos tenido éxitos, fracasos, hemos caído, hemos errado, nos hemos levantado, hemos rectificado, seguido adelante. Si hemos tenido esa oportunidad, ¿cuál es, ante la justicia de Dios, lo planteo en términos teológicos, ¿Cuál es entonces la justicia de Dios para un alma que solo vive una vez y se encuentra que su única oportunidad fue apenas unas horas o unos días y no tiene ninguna otra oportunidad? Lo que nos identifica como individuo es la conciencia, pero ¿podemos considerar que la conciencia es el espíritu? Ahí estamos otra vez en asunto terminológico. Siempre hay que atender al aspecto del sentido real de los términos. Yo recuerdo mucho a Confucio, aquel gran sabio chino. Él decía, antes de entrar a discutir, poneros de acuerdo en el sentido de las palabras. Eso es un consejo, como todos los de él, de mucha sabiduría. Hoy en día, eh, en la relación entre el uso psicológico del término conciencia y el uso moral, eh, se ha casi convencionalmente adoptado la siguiente fórmula. Hablamos de conciencia en el plano moral, es decir, cuando tengo conciencia de un acto, tengo por lo tanto libertad para entrar en él, para practicarlo y tengo responsabilidad por lo que hago. Pero cuando estamos hablando de una función mental, de una función cognitiva, le ponemos una S en el medio y hablamos de conciencia. Psicológicamente hablamos del autorreconocimiento. Los seres humanos nos diferenciamos en la escala biológica por la conciencia. Porque los animales son, pero no saben que son. El ser humano es y sabe que es. La conciencia es el atributo del autorreconocimiento. Saber que somos y por lo tanto entender nuestra identidad ubicarnos espacialmente, temporalmente, y colocarnos en el mundo de las relaciones. Entonces, ¿a cuál conciencia nos referimos? Obviamente, la conciencia, en tanto en cuanto función, atributo de reconocimiento, es una función primordial del espíritu. Por definición, si el espíritu es el ser inteligente, el ser volitivo, eh, el ser que posee la, la atribución de pensar, razonar, sentir, sentir en el plano, a percibir, a través de la, de la información sensorial, quiero decir, cuando tenemos conciencia, evidentemente nos estamos refiriendo a que nosotros como espíritu ejercemos ese atributo. Ahora, la conciencia sin la S moral es una consecuencia de nuestros actos. El espíritu, más que ser la conciencia, debemos decir que la conciencia es un atributo esencial del espíritu, en tanto en cuanto el ser inteligente. Yo creo que no sería, al menos en una expresión apropiada, no sería correcto decir la conciencia del es espíritu. El espíritu humano, humano, en el nivel humano, posee la conciencia como un atributo conquistado en el proceso evolutivo. Nosotros somos espíritus que a través de un cuerpo físico dotado de una organización eh, cerebral y con toda la organización que les correlativa, todo, me refiero a todo el sistema orgánico, eh, somos espíritus que a través de ese organismo expresamos lo que pensamos, lo que somos, y por lo tanto nuestra conciencia actúa allí. Decía León Denis. El alma duerme en el mineral, sueña en el vegetal, se mueve en el animal y despierta en el hombre. Según la teoría de la evolución, simplificando, el Homo sapiens antes que hombres fuimos simios. ¿Es en esa transformación donde nace el alma? Sí, un tema también muy complejo y sobre el, sobre el cual falta mucho por conocer. Pero ¿cuál es la tesis espírita esencial? La resume bien León de en esa... Frase, yo diría, más poética que científica. Es la idea básica de que hay una conexión en el universo, al menos en nuestro universo, una conexión entre los reinos de la naturaleza y, sobre todo, en los reinos de la vida, desde las primeras formas unicelulares hasta nosotros, el Homo Sapiens, hay como una conexión evolutiva. Para mí es muy difícil asumirla en cuanto a un salto del reino mineral a la vida el reino inorgánico al reino orgánico y del orgánico a la vida consigo más bien que en algún momento y vamos ahora a decirlo de esta manera en el proceso creador de Dios aparece la vida en sus formas más elementales y dotadas de un impulso dinámico evolutivo y de esas formas unicelulares que se hacen más complejas a formas pluricelulares, primero en formas de reproducción asexual hasta que luego se diferencian los sexos, luego desde las formas ovíparas a las formas mamíferas y luego desde los mamíferos una larguísima escala evolutiva desde los monotremas, mamíferos ovíperos al mismo tiempo, hasta los antropomorfos, los grandes primates, hasta que en algún momento de una de esas ramas de primates se independizó una criatura que fue evolucionando en un canal específico y se cerebralizó más y logró ser lo que ahora somos. Que En ese trayecto evolutivo pienso que nos falta muchísimo todavía en plano de conocimiento y en el plano ético. Bueno, la idea espírita, Raúl, la idea espírita esencial es que hay una partícula psíquica ya desde las primeras formas de vida, y que esa partícula psíquica, esa mónada elemental, evoluciona también con la evolución biológica o la evolución material, y se va complejizando en un doble proceso orgánico y psíquico y espiritual. Esa partícula, esa mónada espiritual, es lo que llamamos espíritu en el ser humano. Yo no me atrevería a llamarlo exactamente alma o espíritu en, el, en otras fases anteriores a la hominización, aunque pienso que hay, es apenas una idea y autores espíritas así lo plantean, en ese proceso evolutivo ya dentro de la vida hay una etapa de individualización, es decir, no es lo mismo una estrella de mar que se puede reproducir por partición, hay especies que se parten y cada una de ellas pasa a ser un ser vivo porque no están individualizados. No es lo mismo ya cuando entramos en cierta etapa de reproducción sexual donde una criatura corresponde a un ser concreto y su fallecimiento significa físicamente su extinción. Tengo la impresión que a partir de la individualización es que propiamente comienzan proceso de reencarnación individual de esa partícula psíquica que se va complejizando a la escala evolutiva que ya en los mamíferos ya desarrolla más allá el instinto ciertos procesos racionales, racional en el sentido de que puede conocer, memorizar, recordar, incluso aprender como lo demuestran perfectamente los laboratorios de psicología experimental desde las palomas o las ratas hay pues, procesos de aprendizaje en los sistemas de condicionamiento y de demostración experimental, y que se va haciendo más y más compleja hasta nuestro nivel homínido. Y dentro de los homínidos, obviamente, el grado de conciencia crece cualitativamente desde las formas eh, de los primates, de, de las diversas ramas de esos primates no antropomorfos y antropomorfos, hasta ya el Cromañón, el Heidelberg, el Sinanthropus y propiamente el ser humano. Desde el punto de vista del espiritismo, si la ley del espíritu es universal, ¿debería tener cualquier otro mundo inteligente en el universo la misma cosmovisión que la nuestra y parecidos preceptos éticos morales? Esto otra vez volvemos a las palabras. Se trata, se trata principalmente de un recurso casi literario, de tomar la parte por el todo. Cuando decimos que la ley del espíritu es universal, es una expresión muy literaria. Yo no la tomaría científicamente, porque no tenemos información ni pretendemos tenerla más allá de nuestras fronteras físicas y psíquicas y espirituales alrededor nuestro. Pensar que tenemos conocimiento acerca de las características de otras formas de vida y de vida inteligente en el universo, superiores o inferiores a las nuestras, en otras dimensiones, pensar que conocemos eso, pues me parece una carencia de humildad y no creo que esté ajustado a los hechos. Es una extensión de la palabra es decir que la ley del espíritu es universal en el sentido de nuestro universo. En el sentido de la generalidad del espíritu en los procesos de la vida, de la vida que conocemos. Pero creo que sería francamente una exageración pretender que tenemos conocimiento de la totalidad o de una parte significativa del universo para extender ese uso. Yo al menos reconozco mi absoluta incapacidad para ello. Felicito. A quienes conozcan de otras dimensiones y de otras civilizaciones y de otros sistemas en el universo y pueda ser capaz de describirlos. A duras penas tengo una información básica acerca de lo que nos acontece en el plano físico, en el plano espiritual nuestro. Imagina, John, que algún día tengamos la ocasión de comunicar con un ser inteligente venido de otro planeta. ¿Podría ser que esa inteligencia no tuviese alma? Es decir,. ¿Se circunscribe el alma solo al ser humano? Raúl, yo hace muchos años aprendí a no decir que no a nada, en materia de conocimiento me refiero. Para el espiritismo es una incógnita, es una puerta abierta. En general, la mediunidad, el recurso de comunicación que empleamos en el espiritismo kardecista, básicamente se refiere a espíritus humanos y terrícolas, encarnados o desencarnados. No me pronuncio ni a favor o en contra de entidades espirituales extraterrestres. No puedo negarlas, pero tampoco tengo suficiente confirmación. Espero que el porvenir nos aclare esto. Lo que yo leo hasta ahora, textos dictados por los extraterrestres, generalmente tienen un fuerte defecto, es que son muy terrícolas. Son extraterrestres muy terrestres y cuando incursionan un poco más allá en materia de fórmulas físicas o matemáticas o algunas informaciones levemente aproximadas a la astronomía, observo que son un tanto endebles. Ahora, no con esto niego que pueda ser así, simplemente pienso que es todavía un mundo por investigar. Me gustaría ir entrando en el tema de la reencarnación. Uno de los principios espíritas es la creencia en la reencarnación, que sería el proceso natural que permite al espíritu volver a encarnar como humano con el fin de aprender y evolucionar. Pero ¿en busca de qué? En busca de la satisfacción que proporciona el placer inmenso de ser cada vez más conscientes, más autodirigidos, más con mejor orientación y más felices. Pero en la visión espírita, al menos en el espiritismo que yo suscribo, carrecista, laico, racionalista, humanista, librepensador, no hay integración con Dios a partir de una supuesta perfección del espíritu humano. Esa idea de reintegración a Dios es casi un retroceso porque vendríamos de Dios, transitamos un proceso y volvemos a integrarnos en Dios. Es una fusión. Eh, en nuestra opinión, el espíritu siempre mantiene su individualidad cada vez en etapas superiores. Si la vida es una escuela en la que estamos para aprender y evolucionar, ¿en qué momento llegamos a la perfección y qué sucede entonces? Otra vez términos, Raúl. Eh, no existe la perfección, salvo que teóricamente la definamos como el atributo de Dios. Por definición, Dios sería la perfección. Por lo tanto, quienes pensamos en un camino insondable, infinito de evolución aquí en la Tierra y en otras posibilidades del en universo, entendemos que somos perfectibles, siempre mejorables, siempre superando situaciones. Creo que es infinito el camino a la superación. No veo la perfección. Y repito, término que reservo únicamente a para intentar aproximarnos a la idea de Dios. ¿Nos vamos entonces reencarnando indefinidamente? Hasta donde yo conozco, sí. Vamos a ponerlo de esta manera. Podríamos ponerle límites al universo. Podríamos decir, hasta aquí llega. Como ponían los antiguos cartógrafos allí en Finisterre, que ponían aquella inscripción en los mapas diciendo «Hit Deficit Orbis», aquí se termina el mundo, en Finisterre. Alguien podría decir… En, ¿En la Tierra se termina la vida? ¿Podría haber vida inteligente en nuestro sistema solar? ¿Podría haber vida inteligente en nuestra galaxia, en la Vía Láctea? ¿Con más de mil millones de sistemas solares? Y vaya cifra, mil millones, solo la Vía Láctea, de una entre miles de millones de galaxias. Apenas de lo que nuestras posibilidades astrofísicas nos dan a entender. ¿Alguien le podría poner límites a eso? Entonces, quien parte de en teoría de la premisa de la pluralidad de mundos habitados, de la infinidad de vida en el universo, no puede tomar como límite de la perfección la Tierra, y si el universo por definición es infinito, posiblemente los caminos evolutivos también lo sean. Cada niño que nace es un espíritu que se encarna, cada año somos más seres humanos sobre la Tierra. ¿Significa que en ese otro lado hay millones de espíritus que están pendientes de encarnarse? ¿Existe algún límite? Sí, es una magnífica pregunta y muy frecuente además. Te imaginarás que yo en estos 50 años me la he encontrado por doquier. Desde todas las perspectivas teológicas, materialistas, escépticas y hasta espíritas. Y el planteamiento es el siguiente. Primero, no hay una respuesta absoluta ni definitiva a un tema profundo que tiene que ver con la reencarnación frente al crecimiento demográfico. Porque eso nos lleva automáticamente a la pregunta, ¿de dónde salen los espíritus? Bueno, si yo me atengo a la respuesta que está contenida en el título de aquella magnífica obra de Werner Keller, La creación no ha terminado, si me atengo al concepto de que Dios es creador permanente de espíritus, o de alma, en lenguaje kardecista es lo mismo, el alma y el espíritu, y no en otros contextos espiritualistas. Si me atengo a este contexto, pues obviamente no hay, no hay contradicción en tanto en cuanto Dios sigue creando. Y Dios ha creado un número tal de almas que han evolucionado muy superior al límite que sí es finito que permite, por ejemplo, la Tierra. Porque aunque el planeta haya vivido esta enorme explosión demográfica, y aunque las tendencias demográficas demuestran que se duplicará en 50 años, es decir, seremos 15 mil millones en 50 años, que es una cifra tremenda, y aunque eso se multiplique más y más, va a llegar un momento en que el hábitat, la tierra, no permitirá más, Estarás re rebasada en cuanto a recursos. Eso quiere decir, eso hay que tomarlo muy en cuenta, que no es infinito el número de seres vivos orgánicos encarnados en la Tierra. Y yo podría responder que el número de espíritus equivalentes a, un, a una cima como esa ha sido ya producto de la creación de Dios. Es una teoría. La otra teoría es que en el proceso evolutivo infinito, también dado en, en siglos y siglos de evolución, de lo que ya habíamos comentado antes, se formaron tantos espíritus humanos, cuantos caben ya posiblemente para encarnar en la Tierra? Ahora, yo dejo abierto el tema. Eh, al fin y al cabo, para mí, la filosofía, y en esto voy con Fernando Sabater, que es un gran pensador, un gran escéptico, pero un notable pensador, Fernando Sabater dice, al fin y al cabo, la filosofía no es para despejar dudas, sino para crear más dudas todavía. Pero también es cierto que con el avance de la ciencia puede llegar un momento que estemos en disposición de conquistar otros planetas cercanos y hacerlos habitables, expandiendo la capacidad limitada que hay en la Tierra. Sí, estamos obviamente en el terreno de las hipótesis. TiempoDemisterio.com, en busca de la verdad. Si venimos de reencarnaciones anteriores y ya tenemos una experiencia y sabiduría acumulada a la que no tenemos acceso conscientemente, ¿podríamos comunicar con esa parte del recuerdo? Obviamente, en cada existencia pasamos un conjunto de experiencias. Desde el estado intrauterino, luego como neonatos y luego nuestra vida hasta la muerte. Obviamente esas experiencias se acumulan en nuestra memoria, en esta vida, vamos a llamarla memoria cerebral y memoria consciente. Si bien ya en nuestra propia vida una parte importante de esos conocimientos o recuerdos poco a poco se difuminan y se van olvidando, porque no son imprescindibles eh, en nuestra lucha por la sobrevivencia. En nuestra vida cotidiana hacemos acopio de aquello que necesitamos para sobrevivir y para superar dificultades, porque de informaciones que son muy útiles, pero algunas de nuestra niñez, de nuestra juventud, que no son tan fundamentales, nosotros las vamos desplazando en su jerarquía, en su importancia. Eso es lo que en visión psicoanalítica llamamos el subconsciente. Ahora bien, ¿qué pasa después de la muerte? Que esa información no se pierde. Continúa como archivo fundamental, como base, como banco de datos del espíritu, de la memoria espiritual. Y cuando reencarnamos, cuando pasamos a un nuevo proceso eh, organogénico de, en un nuevo organismo a partir de un óvulo fecundado, esa memoria... Esa información se sintetiza de modo tal que apenas influencia al ser en su nueva vida con tendencias, impulsos, simpatías, antipatías, inclinaciones, vocaciones. Y por eso decimos que a diferencia del pensamiento aristotélico de una tabula rasa en la cual, según la cual naceríamos, no más bien pensamos con Platón que aprender viene siendo recordar. Entonces, la conciencia de esa información se obnubila, disminuye sus efectos para poder permitir que en cada vida tengamos aprendizajes nuevos y tengamos experiencias no tan marcadas ni tan condicionadas. En otras palabras, mucha gente nos pregunta ¿por qué si reencarnamos olvidamos la información de las vidas anteriores, porque no es posible dentro de, la, de los mecanismos de la sobrevivencia, no es posible vivir con semejante volumen y carga de recuerdos. Y hay que simplemente razonar en esta forma, de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo. En esta vida, en esta misma vida, hay experiencias por las cuales hemos pasado, muy amargas, todos de alguna u otra manera, que preferimos olvidar o al menos recomendamos que se pase la página, porque cuando una persona se ancla en el pasado puede tender a una conducta depresiva, depresiva, y si esas informaciones son de experiencias muy trágicas o amargas, pueden prácticamente impedir una vida apropiada, saludable, nutritiva. Por eso, como un mecanismo yo no lo atribuyo a una, a una disposición de Dios ni de los buenos espíritus. Yo lo veo en términos cibernéticos. Nuestro sistema puede encontrar su homeostasis, su equilibrio. Necesita un olvido temporal de esa información anterior. Y gracias a eso, olvido de asuntos de esta vida y mucho más de vidas pasadas, podemos sobrevivir y seguir adelante. Ahora, olvidarnos no significa desaparecer. Por ejemplo, en ciertos estados modificados de la conciencia, donde se sueltan un poco las amarras eh, del espíritu a su cuerpo físico, a su organización cerebral, desdoblamientos, experiencias hipnóticas, eh, sueños, eh, procesos mediúmnicos, eh, procesos incluso paranormales, en esos momentos hay a veces una apertura hacia la conciencia profunda hacia informaciones anteriores y pueden aparecer lo que la gente llama revelaciones acerca de vidas anteriores experiencias pasadas entrar en ese mundo quienes hemos trabajado clínicamente con las regresiones sabemos que toda persona y aquí sí quiero prácticamente absolutizar toda persona independientemente de sus creencias favorables o contrarias a quienes se les hace en términos precisos y clínicos una regresión a vidas pasadas, accede a ese banco de datos y siempre, siempre, puede ser un materialista, puede ser un evangélico, puede ser un, un hinduista, eh, puede ser un maometano, siempre, siempre aparece información de una o varias vidas anteriores. En resumen, Raúl, la conciencia pasa por procesos de análisis y de síntesis, según las necesidades de cada persona. Puede resumirse de manera tal que solo se expresa en tendencias o puede expresarse más ampliamente en distintos estados modificados de la conciencia. ¿Qué interés puede tener el mundo espiritual para que determinadas personas puedan recordar de manera espontánea o inducida determinadas vidas pasadas? Sí. De algún modo me había referido al tema. La ley general es el olvido. La excepción es el recuerdo en cuanto a vidas anteriores. El olvido, nuestra gran escritora espiritista Amalia Domínguez Soler, una mujer extraordinaria y además trabajo como espiritista, su trabajo como mujer librepensadora, defensora de los derechos de la mujer, pionera junto con mujeres que estuvieron también en la masonería y en el libre pensamiento. Pues Amalia tenía una frase, una expresión que da a entender el planteamiento, aun cuando su lenguaje sería bastante religioso. Ella decía, olvido, bendito olvido, eres la expresión de la misericordia de Dios. Sin ti no podríamos vivir. Es decir, lo que yo decía en términos cibernéticos hace un momento, Gracias al olvido, el sistema no explota y no se rompe su homeostasis. No tenemos capacidad para sobrellevar conscientemente en esta vida el recuerdo de nuestro pasado espiritual. Explotamos, el sistema no da. Por lo tanto, recordar eh, la sabiduría de la vida expresa el recuerdo en términos de tendencias, impulsos. Eh, es lo que explica un Mozart, componiendo a los tres años, es lo que explica, a, a pero más allá de los niños prodigios, es lo que nos explica a cada uno de nosotros, amando los libros, mientras que otros no, o teniendo una vocación hacia determinado oficio o profesión y otros no, tener tendencias creadoras y positivas y otros no, es lo que nos explica por qué, tenemos un, un Gandhi, tenemos un Hitler, porque tenemos un Albert Schweitzer y tuvimos un Stalin, porque tenemos, en fin, eh, personalidades dirigidas al amor y al bien y otras al odio y la destrucción. Entonces, eh, las tendencias están allí. Mi madre me decía eh, que de sus hijos, el único que quedaba absorto frente a los pocos libros que había en, en casa era yo. Mis otros hermanos querían ir a los juegos naturales de la edad. En mi caso, pues yo lo que quería era ir a los libros. Me, me atraían tanto como me siguen atrayendo hoy. Son tendencias que nos hacen únicos e irrepetibles a cada uno de nosotros. Esas tendencias tienen que ver con el proceso evolutivo del espíritu. Yo tengo, tengo dos programas de radio en Caracas. Uno de ellos se llama Grandes Biografías. Transmito para todo el mundo, igual que el otro, Valores del Espíritu, que se dedica a la literatura. En biografías he presentado cientos y cientos de estudios biográficos, de escritores, de poetas, de eh, músicos, de deportistas, de políticos. Y resumo mi trabajo en que cada vez que uno estudia la biografía, al menos de una persona destacada, siempre desde niño mostró la tendencia que luego la va a multiplicar exponencialmente en su vida. Es decir, venimos realmente al mundo con un proceso informacional histórico previo y no venimos como una tabla en blanco. Esa tabla en blanco no podría permitir que se explique por las teorías del aprendizaje y del condicionamiento, no podría explicar los comportamientos de las personas. Me gustaría, John, que hablásemos de los mediums que creo que son grandes desconocidos, en parte por la visión en algunos casos denostada y distorsionada de los mismos. Hay gente que cree que un medium es un tarotista, un vidente, un brujo. Es por ello que me gustaría que nos explicaras qué es un medium y su importancia dentro del espiritismo. Un medium es una persona. Una persona que en, en los distintos aspectos de su vida es un ser que realiza sus actividades cotidianas que puede tener más interés por un tema que por otro, por un oficio que por otro. Y se distingue apenas porque posee, en forma ostensible, por forma muy evidente, una sensibilidad especial que le facilita el acceso a un mundo no sensorial, a un mundo extrasensorial, a un mundo espiritual, de diversas maneras. El medium y Kardec escribió una obra formidable al respecto, si alguna obra de Kardec eh, sigue siendo insuperable, es el libro de los médiums, porque nació de la observación, de la experimentación y del gran espíritu científico de Kardec para clasificar hasta los más pequeños detalles las distintas formas de mediunidad. Incluso todos los libros posteriores, hasta el día de hoy, sobre mediunidad, incluso sobre paranormalidad, tiene como referencia a la obra pionera de Kardec, el libro de los médicos. Ahora, la diversidad de facultades permite que un médium sintonice con los espíritus desde las formas más, más sencillas, los puede ver de manera regular o irregular, accidental, los puede ver en expresiones muy fugaces o verlos en forma concreta, los puede escuchar y puede captar lo que dicen, puede transmitir un mensaje de ellos, porque los intuye o los capta por inspiración y los retransmite conscientemente, o en determinados tipos de trance puede escribir lo que los espíritus expresan, impulsando automáticamente su mano, o puede transmitir lo que los espíritus le dicen hablando. Hablamos de medium eh, parlantes, escribientes, de inspiración, de intuición, vidente, auditivos. O, en algunos casos, ese medium puede ofrecer recursos de su propio ser eh, energizados o energizados para producir algunos efectos físicos. Bueno, dicho esto, que es del ABC de la mediunidad, hay que señalar que es un gravísimo error imaginar que una persona que se dedica al tarot, que se dedica a la lectura de las manos, de las cartas, a fumar tabacos o a intervenir en prácticas ritualísticas y sincréticas de hechicería, brujería, vudú, santería, es un medio Que pueda haber mediums en esos contextos, puede haberlos. Pero están muy mal, muy mal aplicadas sus facultades y sobre todo muy colocadas en un contexto supersticioso y generalmente con fines mercantiles y también con la intención, en algunos contextos, de dañar a otras personas. Eso nada tiene que ver con la mediunidad y sobre todo con la interpretación espiritista de la mediunidad. En la educación espiritista de la mediunidad hay tres niveles básicos. Primero, el nivel cultural del medio. Cuanto el medio más estudie, él podrá entender mejor que él es un portavoz de entidades ajenas a él y por lo tanto ofrecerá recursos para que la expresión mediúmica sea todavía mejor. En todo caso, su educación cultural le permitirá no ser una marioneta dirigida por hilos invisibles de espíritus. Él será un sujeto protagónico de su propia facultad mediúmica sin interferir necesariamente en ella. La educación técnica, en segundo lugar, es lo que algunos llaman el desarrollo de las facultades. Es decir, asistir generalmente a una reunión en una mesa para poder escribir, para poder hablar según el tipo de facultad y permitir que en un contexto cultural apropiado, como es el contexto cardecista, el medium pueda, por la práctica, desarrollar esa facultad. Y el tercer elemento de su educación es la parte moral, que le dice al medio primero que tiene que vencer, como bien expresó Kardec, el orgullo. No creerse un medio infalible, porque no los hay. Todo medio puede en un momento dado producir sin quererlo manifestaciones anímicas. Es decir, que en lugar de comunicarse un espíritu por él, se despersonaliza y lo que produce es una manifestación de su propio inconsciente aunque aparezca una personalidad de un supuesto espíritu. Y la diferenciación entre animismo y mediunidad es un asunto bien complejo. Pero moralmente hablando, la humildad y, en segundo lugar, el sentido generoso de que la facultad se entrega al servicio del bien, de lo bueno, del amor, de lo verdadero. Y conforme a la máxima evangélica, la máxima de Jesús, Dando de gracias lo que de gracias fue recibido, es decir, sin lucrar por él. El medium el médium espiritista, el medium cardecista es una persona que vive de su trabajo y nunca de la mediunidad. Kardec en esto fue absolutamente categórico y nosotros también lo somos. No estamos de acuerdo con con ningún tipo de remuneración en la mediunidad, ni la directa ni la indirecta. Por ejemplo, la directa es cuando se cobra una tarifa por una sesión para consultar supuestamente y para contactar a una persona con el espíritu de un ser querido, cosa que realmente es muy fraudulenta y, es, y sobre todo cuando se cobra. Y la forma indirecta, Raúl, es aquella en que yo he visto tanto de personas que dicen yo no cobro, pero si me dan, no puedo rechazarlo. Pues el medium espiritista, cardecista, no solamente no cobra, sino que no admite dinero, ni regalos, ni formas indirectas de remuneración. Eso a los espíritas cardecistas nos da una satisfacción. Una persona escéptica, un científico, un observador, un investigador, mismo un religioso, teólogo, puede estar en desacuerdo con la mediunidad puede no admitir la hipótesis espiritista, pero no podrá negar la honestidad de la práctica espiritista de la mediunidad. Si un médium comunica con los espíritus, ¿por qué en casos difíciles, cuando se encuentra un cadáver, no se consigue descubrir quién lo asesinó o de qué murió o, en el caso de una desaparición, si está muerto o vivo? Primero, no es exactamente la finalidad de la mediunidad. Ahora, en segundo lugar, si hay casos a veces conocidos y a veces que no se reportan. Igual que ocurre también en el ámbito parapsicológico. Hay sujetos, no mediums, en este caso, no está en contacto con espíritus, sino son sus propias facultades, que Charles Richet llamó metagnomos, que otros pueden llamar psicómetras, que otros pueden llamar dotados um, de alguna facultad paranormal, que... Eh, en ciertos estados de, modificados de conciencia pueden conocer los escenarios de un crimen pueden incluso encontrar cadáveres que la policía no solamente no ha encontrado sino que pide ayuda tengo informaciones muy precisas igual que otros estudiosos de casos en que por ejemplo la policía secreta israelí el Mossad por ejemplo, o Scotland Yard o la misma, el mismo FBI han utilizado en muchos casos su, y utilizan sujetos para agnostas, sujetos con capacidades para ello. Ahora, desde el punto de vista mediúmico, sí hay, e incluso hay libros, Raúl, hay literatura con respecto a informaciones de espíritus desencarnados, víctimas de homicidios que han podido, a través de un medium señalar las circunstancias de esos crímenes, y sobre todo más que para acusar al homicida para liberar a alguien injustamente acusado hay libros, por ejemplo recuerdo un libro muy, muy estudiado en Brasil, titulado La psicografía ante los tribunales, de una cantidad de casos donde expertos en criminología demostraron que algunos crímenes habían sido falsamente atribuidos algunas personas, los tribunales los habían sentenciado, ya estaban incluso pagando condena y la información de, eso, de ese espíritu sirvió para que los tribunales, en estos casos en Brasil, liberaran al condenado. De modo que eso existe. Ahora, no es la ley general de la mediunidad. Realmente, por razones que incluso no conocemos bien, pero el sentido general de la mediunidad es para proporcionarnos una información fundamentalmente cultural y moral, incluso muchas veces escasa desde el punto de vista científico. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. Hay una obra del famoso medium brasileño, Chico Xavier, titulada No Solar, Nuestro Hogar, obra dictada por el espíritu André Luis, que nos habla de una ciudad espiritual llamada Nuestro Hogar, una ciudad próspera y futurista, llena de vida y actividad. Esto me recuerda a los mensajes que reciben varios de los transcomunicadores más exitosos de la historia, que hablan de un lugar con apariencia material donde habitan las almas. Entonces mi pregunta es... ¿habitan las almas en un mundo parecido al nuestro, pero en otra dimensión? Hablemos en dos partes, Chico Javier y la transcomunicación instrumental. En el caso de Chico Javier hay que decir que ha sido el fenómeno mediúnico más importante eh, de nuestros tiempos. Porque el haber producido casi 400 libros psicografiados es una maratón editorial difícilmente concebible. Aun cuando algunos críticos han señalado algunos de esos libros están repetidos, que son de consejos morales, que todo el mundo acepta, que podría reducirse el número de libros. Está bien, pero aún así siguen siendo una cantidad muy importante. Quienes conocemos la obra Chico Javier sabemos que allí hay desde romances, es decir, novelas, hasta obras poéticas, donde espíritus de poetas desencarnados eh, se expresan en sus mismos estilos poéticos que los hicieron brillar como encarnados. También hay obras que aproximan a conocimientos acerca de la realidad espiritual después de la muerte. También hay obras que se aproximan a un lenguaje científico y en algunos casos hasta algunos pensamientos que se aproximan en los años 50, 60 y 70 a los que luego se desarrollaría mucho en la visión cuántica de la física y en algunos algunos conceptos de biología modernos. De modo que la obra de Chicos Javier es importante. Ahora, me, me decías tú si era un medio en general sí, por lo menos mmm, en cuanto a su honestidad personal, nunca cobró derechos de autor, los beneficios de sus libros fueron destinados a obras de caridad, en, en ese contexto moral inatacable. Y en general, su recomendación y la recomendación de los espíritus que a través de él se manifestaban era la invitación al estudio de Kardec y seguir esa línea. Ahora, también hay, como es natural, libros psicografiados por Chico Javier por entidades que emiten conceptos, ya pensando en Emanuel, por ejemplo, que emiten conceptos que no solamente no aparecen en Kardec, sino que podrían contrariar opiniones de Kardec. Tú citas el caso de No Solar, Nuestro Hogar, la vida en esta colonia espiritual supuestamente ubicada en una psicosfera alrededor de Río de Janeiro. Es difícil tomar eso como una descripción objetiva. Yo me inclino a pensar que en el mundo espiritual los desencarnados se reúnen por afinidades, comparten ideas y pueden realizar tareas conjuntas. Médicos desencarnados pueden perfectamente atender con recursos de magnetismo y de algún tipo de terapia, voy a utilizar una palabra que no me gusta mucho, fluídica, para ayudar a seres que desencarnan, víctimas de un incendio, de un homicidio, una tragedia. O sea, médicos Desencarnados ejerciendo como tales al nivel de las exigencias de un ser desencarnado, energéticas y emocionales. ¿Y por qué no? Podría haber también poetas que se reunieran para seguir departiendo y disfrutando de una, de una tirada poética. ¿Por qué no? Y así por consiguiente. Yo me imagino que en mi et próxima etapa de desencarnado voy a intentar buscar a seres afines a mis ideas y a mis principios y seguir disfrutando de estos conocimientos y hasta seguir inspirando a, a cualquier Raúl a que siga en la tarea en que se encuentra. En fin, pienso que eso es viable. Ahora, yo no me atrevería a describir ciudades con automóviles. No tengo esa, esa idea, mucho menos esa certeza, porque me imagino que esos automóviles no sé si tendrán qué tipo de combustible, si serán estas energías ya que se están cada día más superando, o serán algún tipo de electricidad que las mueva, no sé si esas personas, si hay restaurantes en esa ciudad, no me imagino el tipo de comida para seres que no tienen organicidad física, de paso no sé dónde producirían los alimentos, en fin, eso traería tal complejidad de planteamientos que no se limitan solo al plano moral. Por eso dejo eso en el plano eh, de una aproximación a una comprensión ideoplástica, de una plasmación de ideas de lo que puede ocurrir por allí, con un buen toque literario. Ahora, conozco bien los trabajos de la TCI. Desde el principio conocí los trabajos de Raudif, los trabajos de Luxemburgo, de Margie, de Fisbach. Eh, y de muchos otros en distintos países europeos y en Estados Unidos, también en Brasil. Y eh, conozco esos mensajes también muy parciales, muy fragmentarios obtenidos por la TCI. Lo conozco allí en Brasil, lo que hace Sonia Rinaldi, que va en este campo también. Y pienso que podría haber una analogía entre esas informaciones Producidas por espíritus, aunque en el ATCI no se hable de espíritu desencarnado exactamente, sino de entidades o energías, pero pienso que el nombre sería lo de menos, que se reúnen, se afinizan, realizan actividades e intentan manifestarse a nosotros. Y pienso que podría haber alguna analogía, pero esto es un, un asunto que está por, por desarrollarse. ¿Podría ser que una idea estructurada en nuestra mente, según nuestra cosmovisión y nuestras creencias, trascendiera y se hiciera real? Por ejemplo, si yo creyese en la posibilidad de comunicar con extraterrestres, es posible que si intentara grabar psicofonías o hacer una ouija, consiguiera comunicar con ellos, pero posiblemente sería producto de mi inconsciente. Claro, Raúl, pero ya dentro de las hipótesis posibles, y aquí estamos hablando exactamente de un fenómeno psicocinético. Estamos hablando de una producción mental que exteriorizamos y que puede objetivarse a través de algún recurso técnico, físico, electrónico o informático. Como ocurrió con la Ouija en el siglo XIX, o como ocurrió con las mesas parlantes o giratorias a las que se aproximó Hipólito León de Nizar y a partir de allí se hizo Alan Kardec. Es posible... Yo pienso que la psicocinesis es un fenómeno fundamental de la paranormalidad. Ahora siempre y desde los tiempos de Kardec y luego la metapsíquica Richet y luego la investigación psíquica inglesa y luego la parapsicología alemana y rainiana en los Estados Unidos, el debate entre aquellos que piensan que todo es producido por eh, esos fenómenos de psicokinesia recurrente espontáneas o quienes pensamos que una parte de los fenómenos es producido por por los encarnados y también una parte es producida por los desencarnados. Porque lo paranormal no excluye lo mediúmico. Al contrario, en un continuum psíquico se puede perfectamente englobar fenómenos paranormales que Kardec llamó del propio medium, que Aksakov llamó anímicos, y fenómenos propiamente mediúmicos. Uno no excluye a los otros. Tú comprenderás que yo como miembro de la PA, el único venezolano admitido en Parapsychological Association, eh, he tenido en los congresos mundiales de la PA, he tenido numerosos debates sobre estos, entre quienes son partidarios únicamente de la hipótesis animista o mentalista, y quienes somos partidarios de que ambos tipos de posibilidades permite comprender integralmente el fenómeno. Porque si el espíritu encarnado puede producir esos fenómenos, también el espíritu desencarnado los puede producir. Entrando en algunos temas ético-morales que están hoy en día en boca de todos, ¿qué piensa la doctrina espírita del aborto, el suicidio y la eutanasia? Eh, efectivamente, es muy importante el aspecto moral, el aspecto ético-humanista de la doctrina espírita. Eso es lo que nos hace mejores seres humanos. Eso no significa que sea un proceso automático. Conozco espíritas que son más de aquellos que el espiritismo es una creencia intelectual, más no una praxis moral y los conozco. Conozco personas en otras creencias religiosas, filosóficas o visiones científicas que son, desde el punto de vista moral, ejemplos y otros que no lo son. Al menos son ejemplos de lo que no se debe hacer. Así que lo voy a poner de esta manera. Por supuesto, está es la visión de un espírita laico y no cristiano evangélico. Para mí el espiritismo es un camino y no el camino. En mi visión, el espiritismo es un magnífico camino. Ha sido mi brújula durante la vida, pero respeto otros caminos espiritualistas o no que hacen de las personas mejores seres humanos entonces lo que hay que hacer es conectar como quería jesús una doctrina de amor en el ama a tu hermano en el ama al prójimo en la conducta social hay que conectar la teoría con la práctica lo que se dice con lo que se hace y no dar tantas monsergas morales sino fundamentalmente se trata de un comportamiento ante la vida, un comportamiento alegre, feliz, saludable, positivo, y no ese misticismo extraño de imaginarse a alguien que por hablar en tono melifluo es más espiritual. Yo no creo en esos oradores que utilizan recursos retóricos, que voltean los ojos como si estuvieran conectados con el infinito y con el cielo. No me gustan los amaneramientos en la oratoria ni en la expresión de las ideas. No me gustan las formas recargadas. Creo más en la educación. Por eso siempre admiré a pensadores espiritistas como un gran educador brasileño llamado Herculano Pires y otros más que creían en la educación espírita como instrumento pedagógico para enseñar estos principios, estos valores. Y no esas oratorias que arroban a las multitudes, melifluas, que en el fondo son bastante huecas. Pienso que la ética es concreta, como quería Bergson, una moral dinámica y abierta, no la moral abstracta y cerrada. Y en temas concretos que tú has planteado en nuestra, en nuestra vida contemporánea, quizás Raúl, para otra exposición podríamos hablarlo con más calma, porque son temas muy delicados. Solo me gustaría decirte que sobre el aborto, en el libro Los Espíritus, en 1857, cuando fue publicado, Kardec le preguntó a los espíritus si estuviese en peligro la madre y habría que salvar a uno de los dos, a la nueva criatura o a la madre, ¿qué hay que hacer? Y los espíritus le respondieron, salvada a la madre. Es decir, cuando se trata de un factor terapéutico, una recomendación donde... Terapéuticamente eh, está en peligro la vida de la madre, es necesario tomar una decisión para que ello sea así. Y el espiritismo no es abortista, pero tampoco lo condena, mucho menos condena a las mujeres que hayan tenido, se hayan visto obligadas a ello, las condena a ningún tipo de infiernos ni a penas en vidas posteriores. El espiritismo, antes que condenar, comprende, eso sí, la ley de la vida es fundamental, la ley de conservación de la vida es básica y quiera Dios que ninguna mujer se vea forzada y obligada por situaciones sociales, económicas, por las graves calamidades que en el mundo hay, las injusticias sociales, la injusticia con respecto a la mujer, a la mujer pobre sobre todo. Eh, quiera Dios que esto sea superado. Y en cuanto a la... Al suicidio, la visión espírita es muy clara. El suicida se imagina que perdiendo la vida física, pierde la vida total y se encuentra desencarnado con el mismo conflicto emocional y ahora sin cuerpo físico para intentar superarlo. Es una frustración adicional. Por eso el espiritismo educa con respecto al inconveniente del suicidio, que no resuelve nada. Solo que el espiritismo no está condenando a nadie sino entendiendo, explicando y ayudando, porque hay que apoyar antes que condenar. Esos jueces inquisitoriales, en el nombre de la religión o de la ciencia, deben dar paso a actitudes comprensivas y humanistas. Y la eutanasia es un tema muy complejo también, pero que requiere incluso nuevos abordajes, incluso de aquellos que Carver ni siquiera estudió. Porque... Hoy en día hay elementos que hacen pensar que en determinadas condiciones irreversibles el alivio por medios paliativos y por medios éticos y médicos, el alivio para que esa vida ya no siga sufriendo y pueda retornar al mundo espiritual y prepararse a una vida posterior más saludable, ese alivio puede producirse en determinados casos. Es un tema muy complejo Estoy diciendo algo que normalmente no lo diría un espírita, carresista, tradicional, pero yo creo en un espiritismo del siglo XXI y abierto al mundo, y no anclado en el pasado. John, estamos llegando al final de esta entrevista. Me gustaría hacerte las dos últimas preguntas. La penúltima de ellas iría encaminada para todo aquel que quiere introducirse en el mundo del espiritismo. ¿Qué libros indispensables nos recomendarías? Pienso que Kardec es indispensable. Nadie comienza bien el espiritismo con buen paso si no es con la obra Allan Kardec. Y dentro de Kardec, dentro de la obra de Kardec, seguir la metodología que él recomendó, el libro de los espíritus como punto de partida. Luego el libro de los médiums y luego otras obras como el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, la génesis, qué es el espiritismo. Eh, son obras muy importantes. Kardec, León Denis nice, Gabriel Delán, Ernesto Bozano, Amalia Domingo y Soler, un espiritista argentino muy importante, Manuel Porteiro, autor de una obra ampliamente recomendable titulada Espiritismo dialéctico. Eh, el mismo Cosme Mariño, un gran pensador argentino. Otros pensadores brasileños, además de Herculano Pires, como Deolindo Morín, Carlos Invasaí, Yassi Reyes, eh, autores de otras nacionalidades. En fin, y me permito con modestia incluir un, uno de mis libros, al menos titulado Los Fundamentos del Espiritismo. Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en varias lenguas y ahora mismo en España viene una nueva edición masiva que va en uno o dos meses va a aparecer y estará a disposición de quien lo quiera leer. En fin, eh, amplia literatura. Pero Raúl, terminó con esta idea. El espiritista, que solo de espiritismo sabe, ni espiritismo sabe. Es decir, estudiar el espiritismo, autores espiritistas, ir hacia la praxis mediúnica a la luz del espiritismo, practicar la ética espírita y ser una persona del mundo de la cultura, amar los libros, amar el estudio y no solamente leer lo que está para confirmar nuestras ideas, sino también leer aquellos que honestamente nos critican para tener referencias y en aquello que tengamos que rectificar, hay que hacerlo. Y esto no lo digo yo, lo dijo el propio Kardec. Hay una frase de Kardec, un párrafo maravilloso en su libro La Génesis, donde dice esto, donde él se ocupó del tema científico del siglo XIX. Kardec dice marchando de acuerdo con el progreso, el espiritismo nunca será rebasado, porque si nuevos descubrimientos le demuestran que está en el error en algún punto, el espiritismo tiene que rectificar ese punto y seguir avanzando con la ciencia y con la cultura. Así que un espiritismo amplio, abierto, librepensador, que sea capaz de enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Y por último, John, me gustaría que nos contases qué proyectos tienes, conferencias, libros, y también cómo podríamos seguirte en las redes sociales, si tienes web, correo electrónico... Bueno, permíteme dar una rápida información. Quienes quieran escuchar mis programas de radio, totalmente abiertos a la literatura, a la cultura, a la biografía... a a la mitología, a la historia, también a veces al espiritismo y la parapsicología y la, la psicología clínica. Pueden escuchar mis programas desde cualquier lugar de España y del mundo. Lo que tienen que hacer es poner allí en Google o en cualquier servidor, poner www.unionradio.com 90.3 FM. Tengo programas los sábados y los domingos de una hora de duración. En Hora Española, en este momento, hasta que cambie el horario, estamos hablando la primera emisión los sábados a las 3 de la tarde y luego, repito, segunda emisión a las 11 de la noche, 3 y 11. Y lo mismo los domingos, 3 de la tarde, 11 de la noche. Quienes quieran seguirnos por Twitter, simplemente arroba John Ayspur. Ya saben que John es un John vasco, y por lo tanto se escribe sin H, J-O-N, arroba John Aispurua. Y mi correo electrónico, para quienes quieran escribirme, siempre contesto a quienes me escriben, es AIS1090, arroba yahoo.com. Estoy escribiendo un libro, precisamente eh, para ser lanzado en octubre en el Congreso Mundial de Espiritismo en Salou, que se titula precisamente el espiritismo y los desafíos del siglo XXI y tiene como subtítulo una mirada desde el humanismo espírita. Y lo otro es que suelo suelo atender las invitaciones que generosamente me hacen para dictar conferencias espíritas y también socioculturales. Por ejemplo, he estado dictando conferencias espíritas ahora en varias ciudades de España y Aquí en Murcia, donde estoy residiendo temporalmente, eh, tengo, por ejemplo, el próximo mes en la biblioteca regional una conferencia sobre un tema distinto a este. He titulado esta conferencia El desafío de la libertad. Porque para un venezolano que ha sufrido la dictadura que terriblemente saquea y destruye a mi país, es muy importante la defensa de la libertad. Para un régimen dictatorial que nos ha retrocedido a la etapa de las dictaduras bárbaras es una necesidad donde pueda hablar de la libertad, la libertad del ser humano y la libertad de los pueblos, la libertad social. Hemos llegado al final de esta charla. La verdad es que nos hemos quedado con ganas de más. Estoy seguro que nuestros seguidores de Tiempo de Misterio lo habrán disfrutado un montón. Gracias por haber aceptado la invitación y espero verte pronto nuevamente en Tiempo de Misterio. Muchas gracias, John. Raúl, espero verte pronto. Espero que en algún momento conocerte personalmente. Voy a hacerme seguidor de tu programa porque estoy seguro... Si tiene la calidad que tú muestras en esta entrevista, es un programa que seduce y que debe ser visto y oído. Muchas gracias, Raúl. tiempodemisterio.com En busca de la verdad.